Esta zanfona es un instrumento de corda frotada que funciona mediante una roda que fai vibrar unas cordas que postas en tensión son acortadas por un teclado para producir a diferentes melodías. Tengo además unas notas pedais de acompañamiento para asegurar, para afianzar una, una tonalidad concreta y está compuesto por una caixa armónica, una caixa de teclas y un elemento principal que produce o sonido que sería la roda. Para hablar a zanfona, tenemos que hacer referencia obligada a Organistrum, un instrumento compuesto por una caixa armónica con forma de 8 y una caixa de teclas extendida en dos extremos eh, de la caixa armónica. Ben, aquí podemos ver hasta dónde se extenden las cordas, los punto de apoyo, los elementos que ascensan y el movimiento de las teclas que el ejecutante va accionando para a cortar la distancia de vibración. Las cordas están tensadas en dos puntos y a roda roza por baixo las cordas para producir el son. Este instrumento, dado a sus grandes dimensiones, era interpretado por dos personas. Se cree que o aprendiz le daría vueltas a manivela al mismo tiempo que sostén o instrumento para que no se calla, y o maestro faría, tiraría las teclas. Para producir las diferentes melodías. Coaparecieron dos primeros órganos, organismo que he desplazado de las iglesias, pasando a Mans do povo, que reducen o su tamaño. Como vedes, el sistema de funcionamiento es exactamente el mismo. Una de las principales diferencias es que el teclado, que antes estaba posicionado en un dos lados de la caixa armónica, pasa a estar encima de la caixa armónica. Y otra diferencia sustancial es que, si antes se tilaban las teclas para producir el sonido, ahora se vaya a pulsar velas por la parte de diante. Algunos estudiosos sitúan las Sorises de Organistrum en Centro-Europa a altura del século XI-XII. En cambio, a aparición de zanfona pues, século XIII en adiante. Arrancamos la construcción de la zanfona por la caixa armónica. Empregaremos las mismas tablas que utilizan los guitarreros, las guitarras. Aquí podéis ver o que vaya a ser la tapa armónica. Aquí o fondo, siempre compuesto por dos tablas semelgas. Y estas pues, serán las piezas laterales. Con este elemento que se pone quente, damos ya forma y ya vamos presentando no molde correspondiente. Una vez domados os aros y metidos dentro del molde, procedemos a colocación de una serie de piezas internas, llamadas tacos e travesaños, que llevan a dar consistencia a la estructura de la caixa armónica. Aquí puedo desvelo, en esta otra zanfona, con todos estos elementos armados. Este es el un elemento que soporta las tensiones de las cinco cordas que ten la zanfona tradicional ibérica. Está rematado en voluta, aceito de las zanfonas tradicionales. Aquí lo puedes ver colocado a continuación la caixa armónica. Y aquí, a rodas, o elemento que vayas a hacer sonar a zanfona. Es desmontable, se puede colocar, e poñer tantas veces sea necesario para su rectificación, si fuera preciso. Esta es la caixa de teclas. A distribución del teclado se corresponde con una operación matemática. Como podéis ver, hay dos filas de celdas correspondientes a las inferiores a las teclas naturales y e a las superiores a las alteraciones. Cada tecla no sé, un emplazamiento con un suave desliz y e a ubicación en la caixa armónica sería esta. Ben, este o cordoeiro, uno de los elementos tensores que vaya a soportar las cordas cantantes, as, o se o amarre en el conjunto de la caixa, sería por mediación de este ferro. Y aquí tenemos a Ponte, que es la principal transmisora de las vibración son interior de la caixa armónica. En esta zanfona que está rematada y funcionando, se pueden apreciar todos los elementos: a manivela, que faísilara a roda, a las tres cordas cantantes, que son. .as que fan a melodía, las que reciben a acción do, do músico, y las dos cordas que van por fora do teclado y que fan una nota pedal, una nota base.